Buenos días con todos. Buenos días profesores, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Yo vamos a iniciar con, con esta sesión. Eh, mi nombre es Jorge Ramírez, pertenezco a la dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa y el día de hoy vamos a tener eh, nuestra tercera sesión de este, de este taller de inicio de semestre. ¿Sí? Eh, para los que han estado eh, acompañándonos desde la primera sesión la semana pasada, eh, estamos repasando varios conceptos que tienen que ver con Blackboard, pero específicamente de la experiencia en Blackboard Ultra. Eh, estos fueron los temas que vimos en la primera sesión. Tenemos aquí también los de la segunda sesión. Y el día de hoy estamos en la sesión 3. Por cierto, eh, esta presentación la pueden descargar en la parte superior derecha de sus pantallas. Eh, al lado derecho tienen un botón que dice descargar, ¿sí? si desean eh, bajar esta, esta presentación. Eh, quiero aprovechar para comentar que estas tres sesiones las estamos, mejor dicho, las vamos a repetir, es decir, vamos a volver a hacer los talleres desde la sesión 1, comenzando a partir de, del día de mañana miércoles. ¿sí? Eh, la sesión 1 de de repetición por decirlo así, vamos a hacerla mañana miércoles y las sesiones 2 y 3, los días martes y jueves de, las, de la próxima semana. ¿sí? Eh, la presentación es una sola, ¿sí? No hay, este es, este es el único PPT que hay para las tres sesiones. Eh, es información en realidad bastante concisa, eh, por cierto van a poder encontrar aquí también en el, en el PPT mañana a las 10 de la mañana, igual que ahorita de 10 a 11 y media. Sí, siempre de 10 de la mañana a 11 y media. Aquí en esta presentación van a poder encontrar también, por cierto, eh, el enlace a nuestro landing del Blackboard Ultra, donde van a poder encontrar toda la información acerca de lo que viene sucediendo con Blackboard Ultra en UPC. Sin embargo... Eh, en estos momentos esta, nuestra página se ha caído, lamentablemente a veces pasa, eh, pero ya, ya están trabajando en, en restaurarla de nuevo. Porque en esa página también es, eh, están colgadas las, las grabaciones de las, de las sesiones anteriores y va a estar colgada la grabación de, de esta sesión. Eh, justamente también quiero aprovechar aquí, tengo el, el enlace de mañana, lo voy a poner en el chat. Ya que, como decía, la, la página se ha caído. Pero este enlace que acabo de colocar en el chat eh, es el enlace para la sesión de mañana miércoles. ¿sí? Mañana miércoles, lo voy a escribir acá. Miércoles 3 de agosto de 10 a.m. a 11 y 30 a.m., igual que el día de hoy, vamos a repetir la sesión número 1. ¿Sí? La sesión número uno que es de conceptos básicos. Y la sesión 2 y 3 la vamos a repetir la próxima semana, los días martes y jueves. ¿Sí? Pero para eso, para ese día, eh, antes seguramente, ya va a estar de nuestra página eh, corriendo nuevamente. ¿sí? como eh, Para los que recién se van conectando, nuestra página de innovación educativa eh, ha experimentado una caída por el momento, pero ya, ya la van a restaurar. Pero estoy dejando aquí el el enlace para la sesión que vamos a tener mañana miércoles, donde vamos a repetir la sesión 1. ¿sí? El día de hoy entonces nos toca la, la sesión 3, que se titula Evaluaciones con Cuestionarios en Ultra, eh, también hasta las 11 y media de la mañana. Eh, esta presentación, como decía, la pueden descargar en la parte superior. Hay, eh, casi al final hay dos eh, enlaces importantes que, que quisiera eh, comentar antes de, de iniciar. Eh, uno es el enlace a nuestra, a nuestra página donde está todo, la, toda la información de, de Ultra en UPC, de Blackboard Ultra. Y en la séptima diapositiva también eh, van a encontrar el enlace a nuestras asesorías eh, en el aula virtual. Sí, para los que, me imagino que hay muchos que lo conocen, pero para los que no, eh, nuestra dirección brinda asesorías en el aula virtual eh, todos los días de lunes a viernes. en eh, los horarios lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5. ¿sí? Esta información está completa en, en este enlace, sin embargo, eh, quisiera que esperen por favor a que nuestra página sea rehabilitada, porque por el momento no, no va a funcionar ya que se ha caído, pero les comento eh, que la, las asesorías que brindamos son de lunes a viernes, ¿no? lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5. Si ustedes se conectan a a estas asesorías eh, van a poder realizar sus consultas o, cual, o comentar ahí cualquier, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier dificultad que, que tengan con, con alguno de sus cursos en, en el aula virtual. No, no, no necesariamente de Ultra, sino en, eh, si es que tienen un curso en, todavía en experiencia original también, ¿no? de, de Blackboard en general. En esos horarios siempre, siempre están disponibles nuestros asesores para poder eh, apoyarlos. Bien. Dicho esto entonces, eh, la presentación del día de hoy, como ha sido también en las sesiones anteriores, va a ser en vivo. Es decir, eh, yo voy a retirar este, este PPT y todo lo voy a mostrar directamente en, en el aula virtual. ¿no? Vamos a, a ver un poco los temas que tenemos hoy día. Vamos a centrar la sesión en el uso de cuestionarios, ¿sí? creación de cuestionarios, realizas, eh, reutilización de preguntas. Y eh, ya de repente, un poco al final, eh, podríamos tocar esos tres últimos puntos que en realidad tienen más que ver con la sesión anterior, pero quedaron eh, pendientes para ver el día de hoy. Sí, pero primero vamos a centrarnos en, en la parte de, de cuestionarios. Ok, entonces... Permítanme un segundo compartir mi pantalla. Eh, también re les recuerdo que esta, estas sesiones le valen como hora de capacitación, así que aquí les estoy dejando un enlace. También lo, lo voy a colocar al final. Es una pequeña encuesta en realidad, por lo que en todo caso les pediría que lo llenen al final, pero... Ya les voy pasando el enlace para que lo tengan. Lo voy a volver a, a poner en el chat eh, cuando finalicemos. Ahí por favor colocan su, su código de docente para poder pasar eh, la información a calidad de, educativa y les validen su, su hora de capacitación. Bien, ya estoy compartiendo mi pantalla. Bien, Estoy aquí entonces en un curso en, en Ultra, ¿no? que es el curso que he venido usando para, para estas sesiones y vamos a eh, ver la parte de cuestionarios. Y como sabemos, los cuestionarios son una de las herramientas más utilizadas para las evaluaciones ¿no? y así como existían en Blackboard original, también existen en Ultra, pero tienen eh, algunas variaciones eh, en temas de configuración. ¿no? Eh, en primer lugar, quisiera hablar un poco de este enlace. ¿no? ¿Y por qué? Porque es, es casi eh, lo primero que, que podemos ver eh, dentro de, de, los, de los cursos en Ultra en cuanto a cuestionarios. ¿no? Porque abrimos el curso y de por sí vemos que aquí al final hay un enlace que dice administrar bancos de preguntas. Entonces podríamos pensar que... Eh, esa es la opción para, para los cuestionarios. ¿no? Si bien es cierto esta opción tiene que ver sí, con los cuestionarios, eh, no es en donde los vamos a hacer. ¿no? Así que esta, esta opción eh, la voy a eh, dejar un poco para después y voy a centrarme eh, primero en, en explicar un poco cómo armar un cuestionario desde cero. ¿no? Eh, normalmente... En, en esos talleres dejamos un, un espacio de preguntas que es al final, pero igual a medida que voy avanzando con, con los temas, eh, podrían ustedes eh, levantar la mano y, y hacer la, las consultas que, que, que tengan. ¿no? Ahí nos está acompañando también eh, Silvana Valareso, quien es eh, gerente de experiencia de aprendizaje de nuestra dirección. Sí, mañana eh, vamos a, a volver a iniciar los talleres, y ¿sí? como decía, eh, vamos a reiniciar desde la sesión 1, mañana miércoles, y las sesiones 2 y 3 eh, serían martes y jueves de la próxima semana. Ahí les, les había colocado también el enlace porque eh, sucede que nuestra página ahorita se ha caído, como pueden ver acá, pero ya, ya la van a restaurar. Mientras tanto, eh, aquí tienen el enlace para la sesión de, de mañana. Sí, volviendo entonces a lo de cuestionarios. Para yo crear un cuestionario en Ultra, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, el concepto de eh, examen, cuestionario y banco de preguntas, por el momento eh, es el mismo. ¿Sí? Es decir, cuando digo que es el mismo me refiero a que vamos a hacer las configuraciones en la misma vista. ¿sí? En la misma pantalla. Para ilustrar un poco esto voy a eh, hacer clic en este más y recordemos que cada vez que yo deseo agregar contenido en mi curso en ultra simplemente tengo que ubicarme en el lugar donde yo quiero agregar el contenido y se y van a ir apareciendo estos símbolos de más ¿no? entonces hago clic en cualquiera ¿no? donde quiero crear mi cuestionario por ejemplo aquí y le voy a dar al más y voy a presionar crear Segundito, ya. Voy a presionar crear y me voy a dirigir a la opción que dice examen. Le voy a dar clic en examen. Y eh, para los que han estado con nosotros en la sesión anterior o incluso en la primera, se podrán dar cuenta que cuando yo creo una actividad, ¿no? es decir, una tarea, entro a la misma vista. ¿No? Y eso es una, es uno de, de las novedades de Ultra ¿no? en cuanto a, a, a la simplificación de, de vistas, que cuando yo quiero crear una actividad, ¿no? ya sea una, una tarea ¿no? o una actividad, eh, ingreso a la misma vista que también sirve para los cuestionarios. ¿no? Entonces no es que tengamos vistas diferentes como en el, en el original, ¿no? este es un curso en original por ejemplo, entonces cuando yo quería hacer un cuestionario, ¿no? Me iba a evaluaciones, examen, y tenía esta vista. ¿no? Y cuando quería crear una actividad o una tarea, me dirigía a evaluaciones, actividad, pero estaba en una vista distinta. ¿no? En este caso en Ultra, cuando yo eh, ingreso a crear una, una actividad, no lo doy crear. Cualquiera de, los, de las dos opciones a las cuales yo ingrese, examen o actividad, me voy a eh, encontrar en la misma vista. ¿no? Pero ahora vamos a ver las diferencias. Eh, en primer lugar, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Voy a, voy a ir eh, creando un cuestionario desde cero. Un cuestionario de unas cinco preguntas nada más. Para que puedan ver cuál es el proceso en caso yo desee crear un cuestionario desde cero. ¿no? Aquí, en la parte central, tenemos también... Eh, nuestro más para agregar contenido. Y lo primero que podemos hacer en este caso es, eh, al presionar, ver que aparecen distintos tipos de preguntas. ¿no? Entonces, normalmente, cuando nosotros hacemos un cuestionario, no lo hacemos directamente eh, como uno solo, es decir, directamente hacer el examen, sino que lo que solemos hacer es crear uno o más preguntas. Eh, bancos de preguntas, y luego a partir de esos bancos de preguntas vamos construyendo nuestro examen. ¿no? Entonces, eh, eso es lo mismo que vamos a hacer acá, pero antes de, de hacerlo, voy a comentar algo que tiene que ver con las variaciones que hay en Ultra con respecto a los cuestionarios. ¿no? Por ejemplo, y para hacer una comparación, ¿no? en el Blackboard original, aquí en la sección de herramientas del curso, ¿no? en exámenes, encuestas y bancos de preguntas, nosotros teníamos estas tres opciones. ¿no? Podíamos crear un, una opción que era banco de preguntas y aparte teníamos la de examen. En Ultra, estas dos opciones están en el mismo lugar, como acabamos de ver. ¿no? Entonces, no hay por el momento una opción que sea exclusivamente para crear bancos de preguntas. Y digo por el momento porque sabemos que en, eh, ya se está trabajando, es más, ya, ya nos han mostrado una actualización que se va a hacer. Todavía no hay una fecha exacta de, de salida para esa actualización, pero ya se va a poder después en Ultra crear eh, bancos de preguntas en una vista separada, no como lo hacíamos antes, por un, por un tema de orden más, más que todo. ¿no? Pero eh, por el momento, la forma eh, recomendable de crear bancos de preguntas es hacerlo en una carpeta aparte. ¿no? recordemos que en Ultra todos los contenidos están aquí en la parte central ¿no? todos los contenidos están en la parte central entonces eh, aquí por ejemplo yo tengo mi cuestionario este cuestionario sería eh, lo que van a ver los alumnos pero simplemente lo he dejado creado, no le he agregado ninguna pregunta y para poder mostrarles cómo es que podemos construir una evaluación a partir de bancos de preguntas, ¿no? que es lo que normalmente se suele hacer y es la, la opción que ofrece eh, mayores posibilidades en cuanto, a la, en cuanto a la construcción de un, de un examen. Voy a crear acá al final. ¿no? Por ejemplo, quisiera que puedan ver que lo voy a hacer fuera de mis unidades. ¿no? Al, final, al final de todos mis contenidos voy a crear una carpeta y le voy a llamar bancos de preguntas. ¿no? Esta carpeta va a estar oculta para los estudiantes porque yo no quiero que los alumnos vean mis bancos de preguntas. Entonces esta carpeta ya está creada aquí al final y está oculta. ¿no? Perfecto. Y dentro de esta carpeta voy a ir creando los bancos de preguntas que voy a utilizar para poder armar mi evaluación. ¿no? Esta, esta evaluación la voy a armar eh, para que ustedes puedan ver todas las posibilidades, la, la voy a armar con preguntas creadas desde cero, la voy a armar con preguntas que provienen de un banco de preguntas que yo voy a crear también aquí en Ultra y la voy a armar también utilizando bancos de preguntas, ¿no? Un banco de preguntas que ha sido importado de un curso en original, ¿no? Les voy a mostrar también cómo puedo yo traer un, un banco de preguntas que estaba en mi curso en original y lo quiero traer a mi curso en Ultra. ¿no? También vamos a, a ver ese procedimiento, entonces eh, vamos a verlo por partes. ¿no? En primer lugar voy a crear aquí eh, mi banco de preguntas. Un primer banco de preguntas vamos a ponerle crear. Y voy a crear un examen. ¿no? Como decía, por el momento no hay una opción específica para el banco de preguntas, sino que en Ultra todos los exámenes que nosotros hacemos automáticamente se convierten en bancos de preguntas o en potenciales bancos de preguntas. ¿no? Eso quiere decir que cualquier examen que yo cree me va a permitir reutilizar esas preguntas en cualquier otro eh, examen que yo cree dentro de mi curso. ¿no? Entonces, para ello lo voy a diferenciar simplemente por el nombre. ¿no? Por ejemplo, a este examen le voy a poner banco de preguntas 1, porque aquí yo voy a eh, crear algunas preguntas. ¿no? Si le damos aquí al más, podrán ver que me aparecen los tipos de preguntas que yo tengo disponibles. no La lista es, es un poco reducida a comparación a la lista que teníamos en, en original. No solamente para, para recordar aquí esta, esta parte, por ejemplo. Esta esto es la lista de Opciones de preguntas que teníamos en original. Eh, sabemos que no todas eran utilizadas. Pero las que las, los tipos de preguntas más utilizados están aquí en Ultra. ¿no? Eh, lo tenemos acá. ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, preguntas de cálculo numérico, respuesta numérica, de ensayo. ¿no? Esta es una pregunta que, que fue muy utilizada, por ejemplo, en, eh, en los cursos cuando estábamos en la... En la emergencia de cursos 100% virtuales, ¿no? muchas evaluaciones eh, utilizaron estas preguntas de ensayo, que son preguntas abiertas, ¿no? donde no hay una respuesta correcta para marcar, por ejemplo. ¿no? Y los alumnos tenían que explicar eh, su posición en cuanto a una pregunta o explicar eh, alguna respuesta que tenía que ver con comprensión de lectura, ¿no? con un caso, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una de estas preguntas. ¿no? Solo para que puedan ver ustedes cómo es que se, se crea. En primer lugar vemos que tenemos este cuadro de texto. ¿no? Entonces eh, suponiendo eh, solamente a, a modo de, de ejemplo. ¿no? Yo puedo poner una pregunta abierta. ¿no? De esta forma, el puntaje no es necesario eh, actualizarlo en, en un banco de preguntas porque esto lo podemos hacer después en la evaluación. En el mismo examen, es decir, el examen que ya van a ver los alumnos, ahí podemos ajustar los, los puntajes. ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos ir armando nuestros bancos de preguntas. Por ejemplo, yo podría incluso ponerle a este banco de preguntas, preguntas abiertas ¿no? o preguntas de ensayo. ¿no? Si yo sé que aquí voy a guardar eh, mis preguntas que son... Para escribir, ¿no? Lo voy a dar guardar, ¿no? Puedo ir agregando aquí más preguntas de, de este sí. tipo. Jorge, ¿Sí? este, ¿estás teniendo problemas de conexión? Eh, ¿Se escucha entrecortado o algo así? No, este, tu pantalla se puso negro. Yo creo que si actualizas. No, sí a ver, se voy, a, bien. voy a. Voy a, voy a Voy a, voy a actualizar, Ajá. sí, por si acaso. Ajá. ¿Se ve? Ah, sí sí se ve. Debe Pero, ser si alguno se escucha y se no ve puede. bien. Eh. Claro. Pues, no es la corrección de Jorge, la corrección de cada uno que se hace. El problema es de los profesores. Así ¿eh? es, El problema no es de Jorge. Bueno, ya, ya está actualizando y ahorita continúa. Sí, a ver, ya, ya actualicé la, la página, por si acaso. Entiendo que sí sí se ve. Lo mismo pasa okay. con los alumnos, eh... igualito. Cuando eso sucede es problema del alumno, no es problema tuyo. Exactamente, Domingo. Eh, los profesores que tienen problemas, en todo caso eh, les podría sugerir que si es que tienen algún algo abierto aparte del y del traten por favor de, de cerrar todo lo que no estén utilizando en este, en este momento para, para no saturar su su red, ¿no? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo agregar eh, otra pregunta de ensayo. Puedo agregar así. Y así podría ir yo agregando más preguntas, ¿no? Por ejemplo, voy a crear otro banco, ¿no? Suponiendo que acá tengo mi banco de preguntas de ensayo, ¿no? Puedo agregar otro banco de preguntas. Eh, esto, en realidad, este tipo de organización depende de cómo... Eh, los docentes quieren realizarlo. ¿no? Hay, hay docentes, por ejemplo, que organizan las preguntas por temas. no Hay docentes que organizan las preguntas por tipo, como lo estoy haciendo yo en este momento. ¿no? De repente todas las preguntas son del mismo tema, pero quiero yo eh, organizarlas por tipo. ¿no? Por ejemplo, esta vez, este va a ser otro banco de preguntas. ¿no? Vamos a ponerlo así. Aquí, es continuando con los bancos de preguntas, por ejemplo... Esta pregunta es importantísima, opción múltiple, porque es una de las más utilizadas. Y aquí en ultra, esta pregunta es eh, una fusión, por decirlo así, entre dos tipos de preguntas que teníamos en original. Aquí en original teníamos la, los tipos opción múltiple y varias respuestas correctas. ¿no? Eh, uno, uno de los tipos era en el cual nos, la, la alternativa correcta era una sola, ¿no? Y el otro tipo era donde la alternativa correcta era más de una. ¿no? Podrían ser dos, por ejemplo. Pero en este caso en Ultra, lo tenemos en una sola pregunta. ¿no? En un solo tipo, que es la que es el tipo de... Lo voy a mostrar nuevamente. Opción múltiple. ¿no? Pregunta de opción múltiple, yo puedo elegir si mis alternativas eh, correctas son una o si son más de una. ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo poner... Eh, no puedo poner así, en este caso, por ejemplo, yo tengo una alternativa correcta, ¿no? eh, puedo agregar también aquí otra pregunta, pero donde, por ejemplo, la alternativa, las alternativas correctas sean eh, dos, ¿no? ¿no? Ahí están, eh, por ejemplo, en este caso tengo dos respuestas correctas, ¿no? Puedo editar las preguntas también en estos tres puntitos, ¿no? Que aparecen acá. Yo puedo editar las preguntas, tanto las alternativas como eh, los enunciados. ¿no? Puedo mover aquí el orden de las alternativas. En el caso de las preguntas que tienen eh, más de una opción, ¿no? tengo aquí también la posibilidad de seleccionar cómo yo quiero que... Eh, el aula virtual evalúe esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirle que, el, que asigne el puntaje siempre y cuando marque todas las correctas. Yo puedo eh, permitir un crédito parcial, ¿no? Es decir, en este caso automáticamente se va a dividir entre dos el puntaje que yo le asigne y va a asignar eh, el puntaje a, a cada una de las alternativas correctas, ¿no? Si el alumno selecciona una bien y una mal, le va a dar, en este caso, la, la mitad del puntaje, ¿no? Y también tenemos la opción de puntos en contra, que, bueno, está ahí, pero... Es, no se suele utilizar, lo puedo dejar acá por ejemplo crédito parcial ¿no? le vamos a dar guardar vamos a crear uno más ejemplo, otra, otro tipo de pregunta que se suele utilizar, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿No? Podemos tener aquí nuestro... Nuestra pregunta de verdadero o falso. Eh, esto, eh, quisiera repetir que no necesariamente tiene que ser así, es decir, no es que en un banco de preguntas yo solamente pueda agregar un tipo, en un solo banco de preguntas yo puedo combinar distintos... Eh, Tipos de preguntas, ¿no? Esto esto ya en realidad obedece a una cuestión de, de organización que ustedes mismos quieran dar, ¿no? Como, como decía, hay, hay profesores que, que hacen sus bancos de preguntas por temas, mientras hay otros profesores que prefieren hacerlo por tipos de preguntas, ¿no? Pero eh, como pueden ver aquí, yo puedo eh, combinar, ¿no? Eh, distintos tipos de preguntas en, en un solo banco. Puedo combinar yo distintos tipos de preguntas en, en un solo banco. Aquí tengo, por ejemplo, ya mis tres bancos de preguntas. ¿no? Aquí hay tres bancos de preguntas que están dentro de mi carpeta. Estos bancos están ocultos. ¿no? Están ocultos. Esto, a ver, voy a ponerlo aquí dentro. Ya está. Acá están mis tres bancos de preguntas. ¿no? Podría tener yo más. Ahora, eh, si aparte de esto... ¿no? O en todo caso, si mi evaluación eh, la voy a complementar con preguntas que estoy trayendo de un curso en original, o si yo voy a hacer mi, eva mi evaluación en Ultra a partir de preguntas que ya tenía en original, yo puedo eh, traer bancos de preguntas de original aquí a Ultra. ¿no? Y para eso es que existe esta opción que tenemos aquí a la izquierda. ¿no? Al inicio les mencionaba que esta opción eh, podría de repente ser la primera opción. En cuanto a cuestionarios que ustedes ven. Al entrar a un curso en Ultra. Porque tiene aquí un acceso directo. no. Pero eh, quisiera comentar que. Esta opción no funciona. Es decir. No sirve para crear bancos de preguntas. Sino sirve exclusivamente. Para traer bancos de preguntas de original. no, De un curso en original. Voy a hacerle clic. Y llegamos a esta vista. ¿No? Como pueden ver. Eh, no hay ningún lugar donde yo pueda eh, crear, ¿no? no hay ningún botón que diga crear banco de preguntas. Esto es porque simplemente esta vista y esta opción sirven para importar, ¿no? Importar bancos de preguntas de original. Ahora, ¿cómo importo yo un banco de preguntas de original? Lo primero que debo tener es eh, mi curso eh, en Blackboard original, ¿no? Suponiendo que este sea mi curso anterior, mi curso que estaba en, en original, ¿no? Entonces, si yo sé que aquí tengo mis bancos de preguntas... Lo que voy a hacer es dirigirme a herramientas del curso. Me voy a exámenes, encuestas y bancos de preguntas. Me voy a bancos de preguntas. Y aquí, por ejemplo, yo tengo algunos bancos de preguntas. ¿no? Entonces, suponiendo que yo quiera traer eh, estos dos bancos de preguntas. ¿no? Cualquiera, de, cualquiera de estos en realidad. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, exportar este banco de preguntas. ¿no? ¿Cómo exporto mi banco de preguntas. Me voy aquí a la flechita que se pinta al pasar el cursor. Y vamos a hacer clic donde dice exportar al equipo local. ¿Sí? Le doy clic, exportar al equipo local. Y acá, como pueden ver en la parte inferior izquierda, ya me descargó un archivo. Que es un archivo eh, comprimido, un archivo zip. Voy a bajar otro más exportar el equipo local, acá está también ¿no? vamos ahora a revisarlo ¿no? acá están, por cierto siempre lo va a crear en el, eh, con este formato, ¿sí? siempre lo va a crear en este formato, eh, pool, export file, el código del curso y, y el nombre que tenga ¿no? entonces una vez que hemos descargado nuestros bancos de preguntas como ven es, es en realidad bastante sencillo, si es que ya están creados simplemente los exportamos, tenemos nuestros archivos esos archivos los podemos guardar en, en cualquier lugar. Y luego, eh, en nuestro curso en Ultra, ¿no? En nuestro curso en Ultra, nos vamos a dirigir aquí, a administrar bancos de preguntas. Bien. Y desde aquí vamos a darle.. Eh, clic a este más que está aquí en la parte superior no voy a un segundo voy a borrar esto vamos a descargar por si acaso este de acá este que dice C ya y le voy a dar el más ¿No? Aquí lo único que voy a hacer es buscar en mi PC, no en mi laptop, voy a buscar mi archivo de, que ha sido exportado. ¿no? Voy a seleccionarlo y lo voy a dar a abrir. Ahora aquí, como pueden ver, está cargando. Y lo que va a hacer es, este proceso es transformar estas preguntas de original, las va a transformar a, a Ultra. ¿no? Aquí, como pueden ver, me... Aparece este enlace para poder ver los tipos de preguntas compatibles, porque no todos los tipos de preguntas están en eh, que estaban en original, están en ultra, la mayoría sí lo están, ¿no? Por ejemplo, eh, las preguntas que son, que en original eran para marcar, no y que en algunos casos eran eh, donde la alternativa correcta era una, y teníamos el otro caso donde la alternativa correcta era, era más de una, ¿no? En ese caso, esos tipos de preguntas los va a transformar al, al único tipo de pregunta de ese tipo que tenemos en, en Ultra. ¿no? Esto, eh, este proceso va, va a demorar dependiendo de la, de la cantidad de, de preguntas que, que ustedes tengan. ¿No? A ver, me preguntaban por ahí si puedo exportar estas preguntas creadas o si se importan banco de preguntas de clásico. Sí, este procedimiento, como decía, esta pantalla es solamente para traer preguntas del original. no? Porque si yo quiero traer preguntas que ya están en otro curso de Ultra, el proceso es diferente. ¿no? Eh, ese proceso eh, en realidad no es exclusivo para cuestionarios, es algo que, que había, yo he explicado también en la primera sesión. Lo voy a mencionar también eh, rápidamente después de esta, de esta explicación. ¿sí? Que en realidad es, es, es todavía más sencillo. Sí, si sí, sí es un bloque de preguntas de verdadero o falso, sí se puede. sí, Como, como hemos visto en, en, en los cuestionarios, en los bancos de preguntas que estaba haciendo hace un momento, eh, también había preguntas de verdadero o falso, así que, que también se pueden importar. Sí, todas las preguntas que son de ensayo, opción múltiple para marcar, correspondencia, espacio en blanco, verdadero o falso, todas todas esas preguntas se pueden se pueden importar. ¿no? Entonces, eh, esas preguntas van a se van a cargar acá vamos a dejarlo ahí eh, cargando por el momento y mientras tanto vamos a, a ver nuestra, nuestro examen ¿no? habíamos creado entonces al inicio este cuestionario que ahorita está vacío y ahora vamos a eh, llenarlo ¿no? con preguntas. Como dije, estas preguntas eh, pueden ser preguntas creadas desde cero, exclusivas para este cuestionario. Pueden ser preguntas traídas de bancos de preguntas eh, que han sido creados en Ultra, como los que yo he creado aquí en la parte inferior. O pueden ser preguntas que han sido importadas. Eh, de original, ¿no? De Blackware original. Eh, por cierto, aquí también, mientras se está cargando, y si ustedes tienen más bancos de preguntas, pueden eh, agregar aquí en el más, ¿no? Y pueden eh, cargar más de uno, ¿no? Se demora un poquito más, pero yo lo he probado haciendo eh, hasta tres más o menos al mismo tiempo, y, y sí, empieza a cargar sin ningún problema, ¿no? Eh, lo que demora un poco más es esta, este proceso de... de bueno, valga la redundancia procesar las preguntas que hace el Ultra, pero lo, lo pueden dejar ahí eh, mientras carga. No Vamos a ver este cuestionario. Lo voy a dar a editar. Entonces, este cuestionario que en mi caso sería el cuestionario que yo quiero que, que vean los alumnos. ¿no? Entonces, si bien es cierto, a este cuestionario yo le podría agregar directamente las preguntas. ¿no? Lo primero que voy a hacer, y dado que este es el cuestionario que los alumnos verían... Es en primer lugar agregar texto. ¿no? ¿Por qué agregar texto? Porque este cuestionario debería tener una cabecera. O debería tener un enunciado. ¿no? Entonces yo le doy agregar texto. Y aquí en realidad. Colocaríamos. Todas las instrucciones. ¿no? Que son pertinentes para este cuestionario. ¿no? Aquí nosotros podemos eh, escribir. Podemos agregar texto. Eh, podemos también. Adjuntar documentos, ¿no? Adjuntar archivos, ¿no? Que, que de repente son eh, importantes para que el alumno tenga en cuenta antes de, de hacer su evaluación. ¿no? Todo eso lo, lo podemos agregar aquí en este, en este encabezado, ¿no? Y posteriormente ya eh, agregaríamos las, las preguntas. ¿no? Aquí justamente, por ejemplo, pueden ver que uno de estos cuestionarios ya se importó correctamente desde original. ¿no? Aparece este, este check, ¿no? Rodeado de verde. Vamos a traer uno más. Y ahí está. Entonces, ahora sí, a mi examen va, le voy a agregar preguntas, ¿no? Ya no voy a crearlas, ¿no? Repito, porque ya las, las he creado, aparte, ¿no? Tengo mis preguntas en bancos de preguntas y lo que voy a hacer es reutilizar las preguntas, ¿no? Pero aquí hay dos casos. Por un lado, yo podría eh, reutilizar mis preguntas e ir agregándolas eh, manualmente, ¿no? Una a una, las preguntas que yo vaya seleccionando o podría yo también hacer lo que se conoce o lo que se conocía en original como un bloque aleatorio. ¿No que es un bloque aleatorio? Es un es una, una herramienta que nos permite que el sistema seleccione eh, de forma aleatoria, al azar, un número determinado de preguntas de un banco. ¿no? Entonces, eh, o tenemos también una tercera opción que es incluso combinarlo. ¿no? Yo podría armar mi evaluación eh, seleccionando algunas preguntas de forma eh, manual y combinarlo con algunas preguntas de forma aleatoria. ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que para este cuestionario, todos los alumnos sí o sí me respondan una pregunta de, de ensayo, ¿no? Que yo quiero. Entonces podría ponerle, por ejemplo, ¿no? reutilizar preguntas. Le doy aquí al, a este símbolo de más. Le pongo reutilizar preguntas. Voy a buscar aquí mi, mi banco de preguntas, ¿no? Que aquí a la izquierda, eh, ustedes pueden ver que está dividido en dos, ¿sí? Donde dice orígenes, no tenemos evaluaciones y tenemos bancos de preguntas. La diferencia aquí, la única diferencia es que evaluaciones vendría a ser las evaluaciones o bancos de preguntas que yo he creado directamente en, en Ultra. Y en esta segunda opción que dice bancos de preguntas, se refiere a las preguntas que vienen del original. ¿no? Aquí por ejemplo podemos ver que hay tres. Estos tres corresponden a estas tres importaciones que yo he hecho. ¿no? Aquí parece que se ha quedado un poco pegado, pero ya está figurando acá. ¿no? Por ejemplo, yo tengo banco de preguntas, esto, este que termina en C, este que termina en A y este que termina en D. ¿no? Que vendrían a ser estos de acá. C, A y D. ¿no? Son estos tres bancos que yo he traído de, de original. Y ya figuran acá. ¿no? Pero primero, por ejemplo, voy a eh, agarrar una pregunta de las que hice hace un momento. ¿no? Una pregunta de ensayo. Para ello le hago check aquí este banco de preguntas, preguntas de ensayo, ¿no? Yo le coloqué eh, a propósito ese nombre para diferenciarlo, eso es algo que pueden hacer ustedes también. Y por ejemplo, suponiendo que yo quiero que todos los alumnos, sin excepción, me contesten esta pregunta, ¿no? Que todos me hagan este, este ensayo. Entonces le pongo copiar. Acá está, ¿no? Ya está mi pregunta. Y si mi examen va a estar sobre 20, por ejemplo, ya yo quiero que este, este ensayo valga la mitad del puntaje, ¿no? Es, acá está, 10 puntos, ¿no? Y a continuación, yo quiero que eh, la, los siguientes 10 puntos, es decir, la segunda mitad de mi examen, por decirlo así, la voy a armar con un bloque aleatorio. Es decir, que no quiero que a todos los alumnos le toquen las mismas preguntas. ¿no? Entonces, eh, me voy a dirigir aquí al más y ya no voy a reutilizar una pregunta, porque esta, esta es para preguntas individuales, sino lo que voy a hacer es crear un bloque aleatorio. Ahora, en Ultra, aquí en la parte inicial de este de esta lista, hay una opción que se llama agregar banco de preguntas. ¿Sí? Entiendo que tal vez podría ser un poco confuso, y es que el nombre eh, no ayuda mucho a, a determinar a qué se refiere, porque si dice banco de preguntas yo podría pensar que aquí es donde yo agrego mi banco de preguntas. no Pero en realidad no, esta, esta opción eh, se refiere al bloque aleatorio. ¿No? Es decir, en Ultra, esta primera opción que ustedes ven aquí que dice agregar banco de preguntas dentro de mi examen me va a servir para agregar un bloque aleatorio. ¿no? ¿Qué era un bloque aleatorio? Es cuando yo le digo al sistema que de un determinado número de preguntas no me seleccione algunas al azar. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo selecciono bloque aleatorio y aquí yo podría seleccionar no solo uno sino incluso varios bancos de preguntas. ¿no? Por ejemplo, suponiendo que estos bancos de preguntas que vinieron del original. Sean todos del mismo tema. ¿no? De repente mis bancos de preguntas que yo hice en Ultra. Los organicé por tipos. Pero aparte yo tengo varios bancos de preguntas. Que indistintamente de los tipos de preguntas que existen allí. Todos son del mismo tema. ¿no? Vamos a, a hacer ese ejemplo. Entonces yo selecciono. Este banco. Este otro. Y este otro. ¿no? Quiero los tres. ¿no? En este caso hay. Eh, Todas son de opción múltiple, pero vamos a suponer que todas pertenecen a un mismo tema. ¿no? Por ejemplo, este primer banco tiene dos preguntas, este otro tiene tres y este otro tiene tres. ¿no? En total serían ocho preguntas. ¿no? Estoy seleccionando mis tres bancos que vienen del original. Ojo que aquí yo podría incluso seleccionar aparte, combinarlo con un banco que he hecho en Ultra. ¿no? Pero para... Este ejemplo lo voy a hacer solamente con los bancos que, que traje del original. ¿no? Selecciono mis tres bancos, hacemos clic aquí en este enlace que dice seleccionar todo y le voy a dar agregar preguntas, aquí en la parte inferior derecha. ¿no? Agregar preguntas. Y aquí me está diciendo ¿no? que entre estos tres de bancos de preguntas combinados hay ocho. ¿no? Este número normalmente suele ser mucho mayor, ¿no? Probablemente yo pueda tener eh, en un solo banco o combinando dos bancos podríamos tener 40 hasta 80 preguntas de repente, ¿no? Pero para este ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí 8 preguntas y yo quiero que a cada alumno se le escoja de forma aleatoria 2 preguntas. ¿no? Es decir, lo que va a hacer aquí el sistema es que cada vez que un alumno ingresa a la prueba de este banco de preguntas, que son 8, ¿no? Como, como dije, podrían ser muchas más. Va a seleccionar de forma aleatoria dos para ese alumno. ¿no? Y aquí yo le puedo poner el puntaje. Por ejemplo, yo quiero que esto de acá valga cada una cinco puntos. Bueno, entonces, serían dos preguntas de cinco puntos, más esta pregunta de ensayo que quiero que todos contesten, y va a ser de 10 puntos y le pongo guardar. ¿no? incluso yo podría combinar dos bloques aleatorios ¿no? ¿qué pasa por ejemplo si yo no quiero que todos los... está bien, yo quiero que todos me hagan un ensayo pero no quiero que todos me hagan el mismo ensayo entonces esto yo lo puedo eliminar y puedo también agregar aquí mi bloque aleatorio ¿no? banco de preguntas selecciono mi banco de preguntas de ensayo ¿no? aquí tengo mis dos preguntas podría haber hecho yo aquí más pero quiero que los alumnos me hagan una pregunta de ensayo, pero que va a ser aleatorio, dependiendo de la cantidad de preguntas que yo haya puesto acá. ¿no? Para este ejemplo, por ejemplo, pongo aquí y quiero decirle que de estas dos preguntas me, seleccion me seleccione aleatoriamente una. Es decir, no a todos los alumnos les va a, to les va a tocar eh, hacer un ensayo de lo mismo. ¿no? Y acá está mi prueba. Aquí yo podría ir, en todo caso, incluso combinando, ¿no? agregando más bloques aleatorios hasta llegar al puntaje eh, que yo quiera. ¿no? De repente este bloque vale solamente 5. Entonces yo podría agregar eh, incluso otro banco de preguntas. ¿no? Y así eh, agregar bancos de preguntas o agregar preguntas eh, únicas. ¿no? Podemos combinar todos los tipos hasta llegar al, al puntaje deseado. ¿no? Esa es la forma entonces de, de armar nuestro cuestionario a nivel de preguntas. ¿no? Eh, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, porque lo que hemos hecho hasta ahorita es hablar eh, acerca de las preguntas y acerca de los bancos de preguntas. ¿no? A continuación vamos a hacer eh, la parte de configuración del cuestionario. Sí. Jorge. Sí. Jorge. sí Jorge. Días. Una consulta. Días. Al final yo veo una opción verde que dice permitir que los estudiantes agreguen contenido. ¿Eso se cierra o se deja así activado? Por defecto está activado. ¿no? Esta, esta opción permite que los, que los alumnos al final de hacer su cuestionario puedan de repente agregar algún comentario al final, ¿no? Eh, por, de, por defecto está activada. Si, si gustan lo pueden eh, desactivar también, ¿no? Mm, ok, gracias. Eh, sí, eh, ¿Juan? Buenas, sí, Juan. Eh, buenas. Buenas. Una consulta, o dos consultas. En el caso de que en el banco original hayan preguntas que tengan fórmulas, ¿va a haber algún problema si es que se importan al Ultra? Ese es uno. Y dos, ¿qué pasaría con preguntas que tengan imágenes? ¿También se importan bien en el Ultra? Gracias. Sí, todos los tipos de preguntas que eh, vienen del original se suelen importar correctamente al Ultra. ¿no? En, en los tipos de preguntas que son de repente un poco más, más elaborados, como son el caso de, de fórmulas o imágenes, eh, lo que sí podríamos hacer es, al momento de importar, ¿no? eh, hacer una, una evaluación de prueba seleccionando todas las preguntas, simplemente para verificar... Que, que haya cargado todo correctamente. no Pero sí, o sea esos tipos de preguntas también se importan. ¿no? Porque incluso aquí en el Ultra tenemos también preguntas de, de cálculo numérico. no O respuesta numérica. Entonces, el Ultra automáticamente lo que hace es eh, leer el tipo de pregunta eh, de procedencia, no de inicio. En este caso del original. Y lo va a enlazar con eh, el mejor tipo de pregunta de Ultra que tenga. ¿no? Entonces, eh, y, todo, y los formatos son compatibles, así que lo que ustedes hicieron en su momento en original, se va a poder ver también aquí en, en Ultra, ¿no? Pero igual está la recomendación de, en ese caso, simplemente a modo de verificación podemos eh, hacer un examen oculto, ¿no? eh, Hacer un bloque aleatorio, ¿no? Seleccionando todas las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si las preguntas que yo he traído de original son 100, ¿no? O 50, ¿no? Yo hago mi bloque aleatorio y le digo que me muestre las 50, y luego, eh, ingresando a la vista de estudiante, no ingresamos al cuestionario y verificamos que, que esté saliendo correctamente. ¿no? Lo normal es que, que sí eh, salga correctamente. A ver, acá había una pregunta. Sí, en el libro de calificaciones, al momento que yo creo aquí un cuestionario, para los bancos de preguntas que estoy creando, como son exámenes, también va, va a aparecer una, una columna en el libro de calificaciones. ¿no? Si bien es cierto, eso podría ser eh, un poco eh, visualmente de repente engorroso, lo que se recomienda hacer en estos casos es estas columnas moverlas al final. ¿no? Y justamente es, es algo eh, que se ha tenido en cuenta para esta actualización que les mencionaba al inicio. ¿no? Y que cuando salga esta actualización, ya los bancos de preguntas que nosotros creemos no van a tener una, una columna aquí en el centro de calificaciones, sino que van a estar aparte como lo estaban aquí en el original. ¿no? Es, es algo que, que va a salir en, est, en esta última actualización que ya, ya eh, se acerca. Sí, profesor Jaime este sobre el banco preguntas, uh, importado de preguntas importados del original, ¿se puede añadir preguntas en el ultra? Claro, claro, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo tengo aquí, voy a ingresar a mi cuestionario, bueno, a cualquiera de los bancos en realidad. A ver, voy a hacerlo acá. Suponiendo que yo quiera, eh, ya importé mi banco de ultra, de original, perdón, que es este de acá. no, Y quiero agregarle más preguntas. No, entonces primero tendría que abrirlo. Pero desde esta vista, eh, como no lo podemos abrir, lo que vamos a hacer es aquí crear un, un examen. No lo voy a poner por ejemplo... Voy a reutilizar las preguntas, ¿no? suponiendo que el banco al cual yo le quiero agregar preguntas es este, ¿no? voy a seleccionar todo, lo voy a dar a copiar, estas son las preguntas que vienen del original, entonces aquí yo le podría agregar una más, ¿no? suponiendo que yo quiera agregarle más preguntas, puedo agregar aquí las preguntas que yo, que yo quiera, la cantidad que, que quiera, una, una pregunta 3. Esta es muy buena pregunta, profesor Jaime. ¿Cierto? Yo podría eh, agregar más preguntas, ¿no? Por ejemplo, a este banco de preguntas que venía del original... ...ya le agregué una más. Podría agregarle muchas más, ¿no? Y ya lo voy a tener acá. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora... ...mi nuevo banco de preguntas vendría a ser este. ¿No? Es decir, porque este es el que tiene las preguntas nuevas. Es decir, tiene las preguntas que vinieron del original... Más las preguntas nuevas que yo le he agregado. Entonces, al momento de yo hacer mi, mi cuestionario, ¿no? mi examen. Si yo quiero, por ejemplo, eh, hacer uso de un bloque aleatorio. Ya no utilizaría mi bloque eh, que vino de original, el importado. Sino ahora utilizaría este otro nuevo. Que aparte de tener las preguntas del original, tiene las que yo le he agregado. ¿no? Y aquí podemos ver la diferencia. Este símbolo, por ejemplo, significa eh, que estas preguntas vienen de original. ¿no? Entonces, le pongo seleccionar todo y le pongo agregar preguntas. Y en este bloque aleatorio ya están las preguntas del original y del ultra. ¿no? Solamente entonces hay que tener en cuenta que si yo quiero modificar o agregar preguntas a un banco importado, no lo puedo hacer desde acá, sino tengo que crear un, un examen nuevo. ¿no? Así como lo he hecho dentro de mi carpeta que le puse banco de preguntas. Y al jalar las preguntas del original ya le puedo agregar nuevas. Ok, muchas gracias. Okay. Jorge, ahí nomás aprovecha para mostrar, este te están preguntando sobre lo que, la, asegurar si está visible o invisible para los alumnos. Justo ahí tenías tu, tu pantalla, ejemplo. Sí, todos estos bancos de preguntas, aquí por ejemplo, eh, toda la carpeta está invisible. No, es decir, los alumnos no, es, no van a ver estos, estos exámenes que yo estoy creando a modo de bancos. No, ellos no lo van a ver. Por eso es que el, eh, por un tema de, de orden lo estoy colocando al, al final y para los alumnos está, está oculto. ¿no? Y en el centro de calificaciones, ¿cómo se ve eso? Esa es la otra pregunta que tengo. A ver, en el libro de calificaciones, aquí con esta vista creo que lo puedo mostrar mejor, Aquí, por ejemplo, se han creado las columnas, ¿no? Esto es lo que, lo que comentaba. Estos bancos de preguntas, si bien es cierto yo le estoy colocando el nombre, banco de preguntas, para Ultra no, eh, no dejan de ser exámenes, no dejan de ser evaluaciones, y por eso es que de forma automática les crea una columna, ¿no? eh, Pero están, como decía al final, ¿no? en todo caso, si ustedes se dirigen a esta vista, eh, para ustedes también están eh, al final, ¿no? Acá están. Repito, están ocultas también para los estudiantes, los estudiantes no las ven. No, la única, el único problema aquí, de repente la, la única dificultad sería de que es, eh, es un poco cargado para la pantalla, pero, como les decía, ya en, en la próxima actualización que, que viene de, de ultra en la parte de cuestionarios, ya, ya esto no, no va a existir, ¿no? Es decir, vamos a tener un espacio especial para crear bancos de preguntas. Pero por el momento, esta es la, la forma recomendada de, de realizarlo. ¿no? Claro, y están ocultas para los alumnos, ¿no? Que es así. Sí, están ocultas. Estamos... Uh -huh que era lo que recalcaba Milagros. Ahí hey, tienes otra pregunta, Jorge, de profesor Carlos, que dice, cómo, ¿cómo agrega, me imagino, imágenes a las preguntas? ¿no, profesor? ¿Hacia eso va su pregunta? A ver, vamos a ingresar aquí. Sí, o sea, lo que quiere es crear preguntas con imágenes. profesor eh, puede comentar. Ah, sí, sí, sí, Silvana, este, gracias. Este, sí, Jorge, era para saber cómo poner imágenes tanto en las en el enunciado de las preguntas y también en las alternativas, ¿puedo poner imágenes? Eh, en los enunciados, en general, sí, la mayoría de las preguntas, es más creo que todas permiten colocar imágenes, ¿no? Por ejemplo, justo aquí, si yo pongo opción múltiple, por ejemplo, aquí, eh, al darle clic para escribir el enunciado, eh, tengo las mismas posibilidades eh, que al momento que yo creo contenido, ¿no? Puedo agregar aquí enlaces, puedo poner documentos adjuntos, puedo eh, insertar imágenes, ¿no? Acá tenemos insertar imagen. Puedo insertar cualquier tipo de contenido dentro del enunciado, ¿no? Ahora, eh, en las alternativas, por ejemplo, en este caso, que es una pregunta para eh, marcar, ¿no? Una pregunta de opción múltiple, en las alternativas también podemos hacerlo. ¿No? También podemos hacerlo. Aquí, podemos, por ejemplo, vemos imagen. Y no solamente imagen, ¿no? También, también pueden ser otro tipo de de archivos, ¿no? Como decía, no es en todos los tipos de preguntas, es más, no en todos es necesario, ¿no? Eh, por ejemplo, si es una pregunta de verdadero o falso, si bien es cierto en el enunciado yo podría hacerlo, ¿no? Pero en las alternativas no, no es necesario por el tipo de pregunta. Eh, sin embargo, en las preguntas, por ejemplo, de ensayo, ¿no? Que es una de las primeras que hicimos, ¿no? Eh, no lo estamos viendo aquí, pero al momento que el alumno está eh, contestando la pregunta, ¿no? Como es una pregunta abierta, cuando el alumno ingresa a contestarla, lo que le aparece es la misma caja de texto que tenemos acá. Entonces, en esa caja de texto, eh, el alumno, aparte de, de escribir, ¿no? también puede adjuntar documentos o también puede insertar eh, imágenes ¿no? u, u otro tipo de, de contenido que es como lo que tenemos acá. ¿no? Pero eh, para el caso específico de las alternativas, sí, sí se puede. ¿no? En, en el caso específico de opción múltiple, se puede insertar imagen tanto en el enunciado como en las alternativas. Pueden, pueden ser audios también, ¿no? Jorge, que es otra pregunta que te hacen, si podría ser audio. Sí. En ese caso, lo que habría que hacer es, por ejemplo, ¿no? Colocar el, el audio en, en algún enlace, ¿no? Eh, alguna página que nos permita eh, generar un enlace para, para el audio, ¿no? Y ese enlace lo colocaríamos acá, ¿no? Utilizando esta opción que dice, que dice enlace, ¿no? O en todo caso, utilizar la, la opción de de multimedia, si es que tenemos eh, el URL, ¿no? Y ahí tienes otra pregunta del profesor Jack Vila, que dice, ¿los bancos de preguntas importadas del original no aparecen en las columnas del libro de calificaciones? No, esos bancos de preguntas no aparecen en, en la columna del libro de calificaciones, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque... Eh, esos bancos Ultra eh, los está tomando como bancos de preguntas importados y no como evaluaciones. ¿no? En el centro de calificaciones uh -huh. aparece solamente lo que, lo, que se, lo que nosotros configuramos como evaluaciones. ¿no? Y como los bancos de preguntas que yo he creado en este momento, en realidad para Ultra son evaluaciones. No solamente que yo a nivel organizativo les estoy colocando a propósito bancos de preguntas para poder reutilizarlos, ¿no? Pero los bancos de preguntas que vienen de original no tienen una, una columna en el centro de calificaciones. Solamente los que yo creé acá. No solamente los que yo creé eh, en Ultra. ¿Y se pueden borrar esos bancos de preguntas importados del original? Esa es tu otra pregunta. Sí. Aquí desde. Lo, lo hice hace un momento, aquí desde la desde la, el enlace de administrar bancos de preguntas que están que está aquí en, el, en la página principal, no en los accesos directos de la parte izquierda. Acá están, por ejemplo, ya ya cargaron ahora sí por completo. Estos tres bancos de preguntas yo los he traído, los he importado de original y con este tachito los puedo borrar. ¿No? Haciendo clic en este tachito los borro. Sí se puede el profesor que una pregunta... consulta Ay, está, está. sí dale dale profesor ya gracias Silvana este en ese momento mencionaste que yo tengo por ejemplo bancos de preguntas con varias con varias respuestas correctas no tengo varios bancos de esos en mis en mi aula, en todas mis aulas y en esta opción Blackboard Ultra Solamente, bueno, hay que configurar Entonces, cuando yo haga el, el paso del original a este Bravo Ultra, eh, ¿cómo lo va a configurar? ¿Lo va a configurar en este Ultra esas, ese tipo de, de, de, de preguntas que tengo con varias respuestas correctas? La, ¿La va a reconfigurar con una nada más correcta? Yo tendría que volver a editar esa, a, a, a reconfigurar esa nueva pregunta. ¿O la eh, no, no es así, cual? profesor. Sí, la va a aceptar tal cual. Es decir, de, de forma, al momento que usted importe sus bancos, independientemente sí. si usted tiene preguntas eh, cuya respuesta correcta es una, o más de una, ¿no? Ultra automáticamente la, lo va a transformar en, en una pregunta del tipo de opción múltiple. ¿no? Y esta pregunta del tipo de opción múltiple, que para Ultra es, es una sola, pero es una sola, pero acepta ambas posibilidades. ¿no? Es decir, acepta la posibilidad de que haya eh, una alternativa correcta o varias alternativas correctas. ¿no? Entonces, en su caso, si bien es cierto, Ultra va a transformar todas las preguntas a este tipo, pero va a respetar las preguntas en las cuales la, la alternativa correcta son dos, por ejemplo. ¿no? O el número que sea, no, no, eso no, no interesa. ¿no? O sea, va a respetar el, el número de alternativas correctas que usted ya tenía, ya sea una, dos o, no, tres. Uno, dos, o tres. Ok, gracias. gracias. Okay. Aquí hay otra pregunta del profesor Herbert que me imagino que tiene que ver con, con los audios. Pregunta si, si están en archivo, o sea, si los audios están en su laptop, me imagino que los debe tener en MP4, ¿no se pueden importar entonces? ¿Tiene que ser generado primeramente el enlace como, como vocaro? Él dice que tengo en original preguntas con audio. Cuando importe no se podrán cargar. Me parece que, o sea, lo que se está refiriendo es que me imagino que los tiene como archivos en MP4. Y como se comentó, ahí está. Mejor que el profesor le explique ahí. Sí, profesor. Gracias. Muy buenos días con todos. Efectivamente, yo tengo eh, bancos de preguntas que tienen audio, un audio insertado. Y... Eh, a este audio, que es una pregunta con audio, se le ha generado respuestas en orden aleatorio y de alternativas. Entonces, yo ya los tengo creados, han funcionado muy bien en, en la cola original, pero ahora me preocupa si al cargar este bloque de preguntas al ultra, los audios están insertados dentro de las preguntas ya. ¿Esas se van a cargar? Si ¿Son reconocidas? ¿O se les tiene que generar un... ...un link en Bucaro, por ejemplo, para, para poderlo cargar y que el alumno escuche primero el audio... Eh, ...y luego pueda contestar las preguntas. O sea, ¿El audio se carga de lo que ya está en, en Blackboard original? ¿Se jala automáticamente? Eh, sí, si sí, son preguntas de opción múltiple... Este es uno de los casos, por ejemplo, en los cuales yo recomendaría eh, hacer la importación... ...y luego verificar cómo es que ha, ha cargado. ¿no? Por ejemplo, ahorita uh -huh. yo he colocado en esta alternativa un archivo mp3, que es un archivo de audio, directamente en la alternativa. Y como claro. pueden apreciar aquí, aparece directamente el play, ¿no? Lo uh -huh. que he hecho aquí no, en este sí. caso es agregar en la alternativa, ¿no? He utilizado la, la opción de documento adjunto, no, porque documento adjunto no necesariamente se refiere a un Word, No. puede no, ser un no, Word, no, puede ser un Excel, un PowerPoint, un mp3, ¿no? en Se este caso como eh, un documento es, de audio, pues, claro, ok. Claro, un documento de audio, ¿no? Entonces, al momento que yo hago esa importación, ¿no? Uh -huh. eh, y si en original ya estaba cargado como un sí, claro. eh, archivo de audio, ¿no? Por ejemplo, claro. con claro. Un, un MP3, claro. debería pasar así, como lo estamos viendo aquí. Claro. Entonces, Entonces ahí en este caso habría, habría que... Sí, sí. Habr, habría que, hace, que, que hacerlo, ¿no? Sí, habría claro, que claro, realizar claro. la importación... Esperar a que procese y luego verificar eh, a modo de prueba cómo, cómo está pasando, ¿no? Pero de que se puede hacer lo, eh, lo que usted tiene en, en original, se puede hacer también aquí, ¿no? Ya, y el, el tema es, se carga a través del documento adjunto y evidentemente es un documento que es, está en audio. Pues es un documento MP3. A eso a eso se refiere el documento adjunto. Sí, ahora, si, si el audio... Igual en video. Es en caso... En, en caso Claro, igual en video. Ahora, ese, ese es en el caso de nosotros tengamos el archivo en nuestra computadora, ¿no? Pero como claro, decías, claro, o sea, claro. si el archivo si el archivo lo tenemos en, en la nube o en otra página, también podemos, eh, es lo que comentabas un rato, generar un enlace, ¿no? Y colocar enlace. el enlace acá, ¿no? Claro, claro. Y, eh, sí, perfecto. Ahora sí, me quedó más claro. En realidad, eh, generalmente, los profesores a los cuales yo coordino trabajamos con los documentos de audio y video que ya están... Eh, Descargados en la computadora. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es cargarlo al Blackboard para poderlo utilizar dentro de una pregunta. ¿no? Eso es lo que normalmente lo hacía, hacíamos. Muchas gracias por la respuesta, muy amable. Gracias por la pregunta también. Acá había una pregunta eh, del profesor Juan Acostupa. No sé, profesor, si ya, si ya le respondieron porque Juan le ha estado respondiendo no sé si, si ya quedó claro o todavía le queda alguna duda. Juan, El profesor Juan Acostupa preguntaba respecto a la crear las fórmulas ¿no? en el centro de calificación. Eh, buenas. No, eh, mi pregunta era eh, si yo tengo ya una pregunta que tiene una fórmula que ha sido ya importada al Ultra. Cuando esté en el Ultra, esta fórmula la voy a poder editar eh, para hacer algunos cambios. Según me ha respondido el señor Juan Nazario, veo que sí se puede. Sí, gracias. Eh, sí, claro, porque con, justo ahí como, como mencionaba eh, Juan, el, el editor de fórmulas es el mismo. ¿no? O sea, las mismas opciones que tenemos para, para hacer la fórmula son las mismas. Entonces al momento de importar esa pregunta podemos eh, editar la fórmula, ya sea que esté en el enunciado, ya sea que esté en las alternativas, ¿no? y el, el entorno del editor es el mismo. Una sí, última se puede pregunta. Poner... Sí, justo, sí, justo, justo lo estaba leyendo. Sí, esto, esta, esta pregunta, profesor Carlos, es, es justo lo vamos a ver en la, en la siguiente parte que iba a mencionar. Bien, una vez que nosotros tenemos eh, ya nuestro cuestionario, nuestro examen armado, ¿no? Que es este de acá. Lo voy a dejar así a modo de ejemplo, ¿no? Está construido a... Eh, con dos bloques aleatorios, ¿no? Que jalan preguntas de distintos bancos. Y aquí a la derecha tenemos los ajustes del examen, ¿no? En este, en este engranaje. Entonces le vamos a dar aquí ajustes. Eh, le colocamos una, una fecha de vencimiento ¿no? para, nuestra, para nuestra evaluación. Eh, a ver, aquí. En Ultra, la parte de preguntas aleatorias ya la estamos cubriendo con los bloques aleatorios. ¿no? Es decir, como nosotros ya estamos eh, seleccionando, en este caso, bloques aleatorios, ¿no? ya no podemos habilitar esta opción porque ya, ya lo estamos haciendo eh, a nivel de bancos de preguntas. ¿no? Entonces, eh, ahora viene el tema de poner las alternativas en en forma aleatoria, ¿no? Esto también está aquí bloqueado por el hecho de que nosotros estamos eh, utilizando bloques aleatorios. ¿sí? Ahora, no necesariamente, sabemos que no necesariamente en, en nuestro bloque aleatorio las, las alternativas están eh, por decirlo de una forma chocolateadas, ¿no? Pero eh, estas opciones que vemos aquí en realidad son una ayuda, ¿no? Para un examen que no tiene bloques aleatorios. Suponiendo que yo haya hecho mi examen. No voy a crear un examen acá. Solamente así rápidamente para, para que puedan verlo. No Suponiendo que yo haya, hecho, yo haya hecho un examen. Sin bloques aleatorios. Sino simplemente eh, seleccionando preguntas de bancos. ¿no? por ejemplo estas dos preguntas Acá está. y estas tres preguntas no vamos a dejarlo así nomás con ese puntaje llamado de, de ejemplo ¿No? Es decir, si yo hago el cuestionario así, a todos los alumnos les van a tocar las mismas preguntas y a todos los alumnos, obviamente, les van a tocar las mismas alternativas en cada pregunta. ¿no? Entonces, al momento de yo entrar aquí a la configuración, acá sí yo podría, en todo caso, eh, hacer que a cada alumno le aparezcan estas preguntas en distinto orden y que además a cada alumno le aparezcan eh, en distinto orden las alternativas de cada pregunta, ¿no? Es decir, estas opciones, al menos en Ultra, son una, una, una ayuda, ¿no? De configuración, en caso nosotros creemos un examen eh, bastante básico, así seleccionando preguntas eh, de forma manual, ¿no? Sin bloques aleatorios, ¿no? Ahora, eh, al momento que nosotros usamos, hacemos uso de un bloque aleatorio, ¿no? Si bien es cierto, tendríamos cubierta la, la primera parte, no tendríamos cubierta la primera parte qué primera parte me refiero a el hecho de que aparezcan eh, preguntas en orden aleatorio no porque en un bloque aleatorio no a todos los alumnos les van a tocar las mismas preguntas no entonces esto de acá ya lo tenemos cubierto pero lo que sí no estaría cubierto es eh, poner las respuestas en orden aleatorio no al menos eh, por el momento eh, no se puede hacer en ultra Recuerdo que es algo que sí se podía hacer en original. A pesar de que estábamos utilizando bloques aleatorios, podíamos incluso eh, decirle al, al cuestionario que ponga las respuestas en aleatorio. ¿no? Eso no, no se está eh, pudiendo hacer por el momento en, en Ultra. Posiblemente en, en esas actualizaciones que vayan saliendo ya, ya se, se habilite. ¿no? Pero por el momento tenemos estos dos casos. ¿no? Si utilizamos bloques aleatorios, eh, no podemos configurar esto de acá. Si hacemos... Si seleccionamos las preguntas de forma manual a través de la opción de reutilizar preguntas o si creamos preguntas directamente una a una en el cuestionario, sí podemos hacer uso de, de esas dos opciones. ¿no? Sí, profesor Carlos. Este Jorge, eh, o mi pregunta del de, de orden aleatorio de las preguntas era si, por ejemplo, tengo un bloque que va al, al capítulo 1 del curso, y otro bloque que va que hace preguntas sobre el capítulo 2. ¿En el examen puedo hacer que el orden en que se muestre a los alumnos sea este, variable? O sea, ¿a algunos alumnos les toque primero la pregunta del capítulo 1, otros alumnos les toque primero la pregunta del capítulo 2. Claro, en, en ese caso la, la, la opción que tenemos es... A ver, si por un lado, yo por ejemplo, ¿no? suponiendo que yo quiero que a los alumnos les salgan primero las preguntas del capítulo 1 y después las preguntas del capítulo 2, ¿no? eh, lo que podríamos hacer es esto: ¿no? crear un banco de preguntas que contenga solamente preguntas del capítulo 1 y crear otro banco de preguntas que tenga solamente preguntas del capítulo 2. Entonces, al momento de yo hacer mi examen, ¿no? si pongo primero el bloque aleatorio del capítulo 1, les van a salir a todos primero las del capítulo 1 y luego las del capítulo 2. ¿no? Si yo quisiera que a los alumnos les salgan indistintamente es decir, mezcladas las preguntas del capítulo 1 y del capítulo 2, en ese caso, eh, yo podría hacer un solo bloque aleatorio. No, no necesariamente dos bancos de preguntas distintos, no porque incluso, sí, yo podría tener mi banco de preguntas del capítulo 1 y aparte mi banco de preguntas del capítulo 2, pero al momento de hacer el bloque aleatorio, no yo suponiendo que este sea mi capítulo 1 y este mi capítulo 2, yo puedo seleccionar ambos bancos, no seleccionar todo y hacer un solo bloque. Para ambos bancos, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, se le mostrarían a los alumnos las preguntas eh, mezcladas, ¿no? Ah, Tanto claro, del capítulo 1 claro. como del capítulo 2. No claro, pero si de repente a algún alumno le tocan todas las preguntas del capítulo 1, ¿verdad? Y a otro alumno le tocan todas las preguntas del capítulo 2. No podría manejar eso, ¿no? Eh, no, pero eso en realidad va a depender del número de preguntas que existan. ¿no? O sea, eh, a mayor número de preguntas es menos la posibilidad de que, de que suceda eso. ¿no? Pero sería bueno. en realidad muy, muy, extrema, es más, extremadamente raro que de un bloque de un banco de preguntas, por ejemplo, donde hay eh, 20 preguntas y que 10 son del capítulo 1 y 10 son del capítulo 2, sería muy extraño que a un alumno le salgan las 10 solamente del 1. ¿no? Porque la, la forma de selección de preguntas al azar eh, no permitiría que eso suceda. ¿No? Es muy probable que igual le salga eh, más cercano al 50-50, al ¿no? Ya, ya, claro, claro. No, lo que pasa es que no usamos sí. tanto número de preguntas este, en ingeniería porque tomamos, este, le toma más tiempo, pues, ¿no? Hacer los sí. cálculos. Entonces, no usamos tantas preguntas, ¿no? Ya. Uh -huh. Pero sí, le, otra, eh, hay que tener en cuenta que también nosotros podemos. Eh, como, como he mostrado, eh, jugar un poco con los bancos de preguntas y con los bloques, ¿no? Recuerden que pueden eh, hacer bloques dependiendo de la organización que ustedes deseen, ¿no? Por unidades, por capítulos, por tipos, y, y esa no es y no es rígido porque al momento de hacer el bloque no necesariamente tienen que hacer su bloque de un solo banco, ¿no? Pueden seleccionar, combinar más de un banco en un solo bloque. ¿No? A ver, creo que ahí había levantado. Sí, ahí Jack también tiene un, ¿Sí? una pregunta. sí. Hola Jorge, eh, hola a todos. Este, solo era un comentario a, a raíz de, de, del profesor anterior que lo que yo, nosotros hemos hecho en estos casos es crear bancos de preguntas por cada sesión para poder este, balancear y, y, y hacer que a cada estudiante le toque la misma cantidad de preguntas por cada este, parte del curso, para poder distribuirlos. Porque como decía el profesor, posiblemente le podrían tocar más preguntas de, de una sesión que de otra y eso podría hacer que no esté balanceado en el, en el tema de evaluación. Así que lo que hacemos es dividirlos por secciones y, y, y este, ir definiendo exactamente cuántas preguntas por cada bloque. A veces es una pregunta de un bloque y así, a veces tenemos 40 preguntas y tenemos 40 bloques y tenemos una, pre una pregunta de cada bloque. De esa manera podemos asegurar que a todos los estudiantes les toque más o menos un examen equivalente. Es un poco trabajoso, pero es bueno para los estudiantes. Ese era mi comentario. Sí, sí, profesor, sí, muchas gracias. gracias. Profesor. Sí, el, el, lo que yo quería era este, que, en, digamos, no a todos los alumnos les toque la primera pregunta del capítulo 1. Entonces, así es más difícil que compartan respuestas, ¿no? que al final ese es el objetivo, ¿no? Seamos este, este, directos. Claro, ahí justamente ustedes mismos profesores han, han detallado muy bien las, las opciones con las que se puede eh, trabajar, ¿no? En el caso del profesor Jack, por ejemplo, si lo que quieren hacer es que el examen sea un poco más eh, equivalente de repente para todos y que a cada alumno le toque. Al menos una pregunta de cada capítulo, ¿no? Eso no quiere decir que les va a tocar la misma pregunta, pero al menos una pregunta de cada capítulo, entonces se pueden ir construyendo, eh, armando bancos de preguntas, ¿no? Eh, por carpetas, ¿no? Eh, de cada capítulo y al momento de hacer los bloques aleatorios se tendría que hacer, eh, por ejemplo, ¿no? Si son 20 preguntas y hay 20 capítulos, en ese caso pues sí, tendría que haber 20 bloques, ¿no? Y, y en cada uno estaríamos jalando de de cada capítulo, ¿no? Eh, como decía el profesor Carlos, si, si no se quiere que a un alumno, por ejemplo, la primera pregunta sea del, del bloque 2, eh, en ese caso, bueno, es, es un poco más complicado porque habría, en todo caso, eh, que mezclar ¿no? los bancos de preguntas. ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 20 capítulos y no quiero que a todos los alumnos les aparezca primero el capítulo 1, lo que podría hacer es de repente mezclar en un solo bloque los capítulos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces ahí con eso yo me aseguro que de repente eh, a los alumnos les va a salir como primera pregunta, va a variar, o sea, a un alumno le puede tocar del capítulo 1, al otro del capítulo 2 y al otro del capítulo 3, ¿no? En la primera pregunta, ¿no? Y ahí yo, yo puedo eh, ir, ar, ir armando de, de, dependiendo del, del número de capítulos que quiero que salgan en la, en la primera, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero al final se, seguiría siendo un, un examen de repente. Eh, Equitativo porque a todos les va a tocar el mismo número de preguntas del mismo número de, de capítulos. ¿no? Entonces, es cuestión de trabajar, de combinar el trabajo entre los, los bancos de preguntas y los bloques aleatorios. ¿no? Eh, profesor Domingo, ¿no? al momento de crear un bloque aleatorio, eso, eso es algo que sí es una característica del Ultra. Al momento de crear un bloque aleatorio, nosotros asignamos el mismo puntaje para todas las preguntas de ese bloque. ¿no? Si nosotros queremos, eh, si nosotros tenemos preguntas que tienen distintos puntajes, ahí, por ejemplo, también podemos aplicar la creación de bancos de preguntas ya no por capítulos, ya no por tipos, sino por puntajes. ¿no? Por ejemplo, yo tengo, puedo crear un banco de preguntas donde todas las preguntas son yo sé que son de un punto, otro donde son de dos puntos, otro banco de preguntas donde yo sé que las preguntas son de tres puntos. ¿no? Entonces, al momento de combinar esos bancos de preguntas en los bloques, yo puedo organizar cómo van a ir apareciendo, dependiendo de en este caso del puntaje. ¿no? Otra opción es eh, combinar bloques aleatorios con preguntas eh, sueltas, no que yo sé que les puedo poner un, un puntaje específico, no diferente del puntaje del bloque. Ok, gracias también. Bien, entonces, eh, esto, esto es en cuanto a los, a los ajustes. no? Los ajustes de un cuestionario básicamente son los mismos de, de una actividad. No podemos colocar una fecha de vencimiento. Eh, otra, Esto es una novedad, esto de poder mostrar una pregunta a la vez. Hasta hace poco no se podía, es decir, todas las preguntas salían en, en, de frente. no? Si eran 10 preguntas, por ejemplo, salían las 10 en la, en la página. Eh, ahora tenemos esta opción que es relativamente nueva. ¿no? Eh, si queremos que las preguntas se muestren solamente una a la vez, ¿no? entonces el alumno va respondiendo y le va dando siguiente, siguiente, ¿no? También ahora al habilitar esta opción, tenemos también la posibilidad de que el alumno no pueda retroceder, ¿no? esto es algo que se tenía también en el, en el original, ¿no? eso es lo, que es, lo que hace es que al alumno le aparece una pregunta, la contesta y si pasa a la siguiente ya, ya no puede regresar a la, a la pregunta que acaba de contestar, ¿no? Eh, tenemos también el número de intentos. ¿no? Eh, la puntuación está eh, directamente relacionada y está bloqueado porque va a depender de, de los puntajes que nosotros hayamos colocado aquí, ya sea de cada pregunta o de, o de cada bloque. ¿no? Esto de acá también tenemos la, la posibilidad de habilitar o deshabilitar, ¿no? es decir, que el alumno pueda ver cuánto sacó ni bien eh, termine la, la evaluación. Aquí también tenemos estas configuraciones que en qué momento puede ver el alumno la, su calificación. ¿no? Puede ser ni bien termine, puede ser eh, después de una fecha determinada, puede ser después de que todos los alumnos hayan hecho el cuestionario. ¿no? Eh, perdón, después de una fecha determinada es esta opción que dice fecha específica. Después de la fecha de entrega está, eh, está relacionada con esta fecha de vencimiento. Eh, bueno, eso es lo que estábamos viendo a ver qué más tenemos por acá Bien, esto, y okay. esas opciones ya son para para actividades, sí sí, Jorge eh, eh, había, eh, eh, bueno, en el original hay una opción que nosotros usamos mucho, que se llama las op opciones avanzadas donde nosotros podíamos eh, restringir el acceso de algunos alumnos, por ejemplo yo tengo 40 alumnos y van a dar su prueba no sé, el sábado, pero había alumnos que no, eh, que no habían cumplido con ciertos requisitos. Entonces, mediante esas opciones avanzadas, nosotros podíamos restringir el acceso de esos cinco alumnos. No podían dar. Se abre la prueba, pero ellos no lo pueden ver. No tienen acceso. Acá yo uh -huh. no veo que hay opciones avanzadas. O sea, no sé si habrá. No lo he investigado. Bueno, tú que has investigado, no sé si habrá. Pero en el otro, en el original, había algo que se llama opciones avanzadas, donde podíamos hacer ciertas restricciones. Y no sé si acá habrá ese, ese, ese, ese vínculo, ¿no? Para, ver, para poder hacer eso. Porque eso es lo que podíamos, eso es lo que nosotros trabajamos ¿no? en nuestros cursos. Eh, sí, sí lo podemos hacer, no desde, desde esta vista. Lo voy a mostrar eh, ah, en ese momento. Yeah. Eh, sí, solamente para recordarles que también aquí tienen la, esta es una opción que se utiliza bastante en el cuestionario, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen los alumnos para hacerlo? No está, está, también acá por cierto, límite de tiempo. No, límite de tiempo, ¿No? No. Eh, la opción que comentaba el profesor, la voy a mostrar acá. Esta opción, por cierto, no es eh, exclusiva de los cuestionarios. Sí, profesor Jaime. Sí, la pregunta era, una vez que eh, ya hemos uh, aplicado una, una práctica o parcial, etc. Eh, ¿Cómo se bajan las notas? Porque en el, en el original se baja una hoja Excel, ¿no? ¿Cómo es ahora? Ok, lo, lo muestro también a continuación. Eh, en primer lugar, eh, para la consulta anterior, por ejemplo, es como pueden ver aquí, Debajo de cada uno de los contenidos, ¿no? Y esto, como decía, no, no es eh, eh, exclusivamente de cuestionarios. En realidad es, es en general de, de todos los contenidos que tenemos aquí en Ultra. ¿no? Documentos, carpetas, foros, eh, etcétera. Van a ver que hay un, un botón, un enlace que dice visible para los estudiantes, ¿no? Solo para hacer este ejemplo, ¿no? Suponiendo, como me comentaba el profesor, ¿no? yo tengo mi cuestionario 2, ¿no? Entonces... Este cuestionario 2, yo sé que hay eh, dos alumnos, por ejemplo, que no, no reúnen los requisitos para, para rendir este cuestionario y yo no quiero que esos dos alumnos eh, lo vean. ¿no? Es decir, todos los todos los demás alumnos de la clase ¿no? que están inscritos en el curso van a, van a hacer su cuestionario al, al momento que, que yo les indique, pero al momento que se habilite, ¿no? Pero lo, los esos dos, por ejemplo, yo no quiero que lo vean. ¿no? Entonces, aquí nos vamos a donde dice Visible para los Estudiantes y vamos a seleccionar esta opción que dice Condiciones de Publicación. ¿no? La tercera opción. Y aquí en Condiciones de Publicación, eh, yo tengo esta opción que dice Miembros o Grupos Específicos. ¿no? Entonces la selecciono. Y aquí yo tengo los alumnos. ¿no? Por ejemplo, yo quiero que la alumna Gabriela y el alumno Michael, no quiero que, esto, que estos alumnos, este... perdón, quiero solamente que estos alumnos lo vean. ¿no? Aquí eh, lo importante es seleccionar los alumnos que sí lo van a ver. ¿no? Si yo no quiero seleccionar uno por uno, de repente podría, eh, y esto está ya eh, amarrado a, a hacer un grupo, ¿no? porque yo, yo podría configurar esto de forma grupal. ¿no? Una opción es seleccionar los alumnos que yo sí quiero que lo vean. ¿no? Pero de repente como los alumnos que no van a ver la evaluación son menos, no puede ser uno, pueden ser dos, lo que yo puedo hacer en todo caso es crear un grupo donde voy a meter a todos los alumnos menos a ese alumno o a esos alumnos que no quiero que vean la, la evaluación. ¿no? Eh, solamente para, para hacer el ejemplo, no. por ejemplo, si yo, yo en, este, en este, como es un curso de prueba, tengo poquitos alumnos, pero yo quiero solamente, por ejemplo, que... Voy seleccionando los alumnos y los que no he seleccionado van quedando aquí es disponibles, ¿no? Ahí está, por ejemplo, he seleccionado todos mis alumnos menos estos dos. Entonces, si yo hago esto, estos dos alumnos que están aquí quedando sin seleccionar y yo lo doy guardar, no van a ver el, el examen, ¿no? Eh, eso para para que se para poder mostrar que, que existe esa, esa, esa opción, ¿no? Entonces, aquí, lo voy a repetir, yo lo que he hecho es seleccionar los alumnos, y los que estoy seleccionando, sí lo van a ver. Los que estoy dejando fuera de la selección, no lo van a ver. ¿no? Ahora, como normalmente, de repente, acá tengo yo 30 alumnos, y solamente dos no lo van a ver, otra eh, acción que yo podría realizar es, por ejemplo, crear aquí un grupo. ¿no? un un nuevo, por ejemplo, Cuestionario final. Selecciono acá mis alumnos, los que yo... Y voy a dejar sin seleccionar aquellos alumnos que yo no quiero que vean el cuestionario. Y estos alumnos los voy a poner en un grupo. ¿no? Por ejemplo, acá está, eh, vamos a ponerlo así, grupo TF. Voy a guardar. Bien, entonces, acá, yo seleccionaría, ¿no? Como yo ya hice mi grupo, yo sé que en este grupo TF están los alumnos que van a ver este cuestionario, ¿no? Y los alumnos que no están dentro de este grupo no lo van a ver. Entonces, lo selecciono y le pongo guardar, ¿no? Entonces, de esta forma, es otra también, otra forma en la que yo puedo restringir el acceso para para determinados alumnos, no solamente a un cuestionario, sino a un contenido en, en general. ¿no? Bien, eh, solamente para mostrar la, la pregunta que me hacía el profesor Jack, aquí, eh, al igual que en el original, el libro de calificaciones eh, se puede descargar. ¿no? Si yo le doy aquí, libro de calificaciones, ¿no? y, y los alumnos ya han, han hecho, suponiendo que ya hayan hecho el cuestionario, ¿no? ya están los puntajes eh, Calificados de forma automática, ¿no? en, en caso sean preguntas como por ejemplo, verdadero o falso, eh, u opción múltiple donde donde ya se puede eh, calificar de forma automática. ¿no? Yo puedo aquí descargar con este botón, libro de calificaciones completo, le doy a descargar y ya tengo mis, mis columnas ¿no? en un Excel. Acá me aparecería eh, la calificación, ¿no? Por ejemplo, así. Sí, sí se puede descargar también eh, los, las calificaciones a través de, de esta opción, ¿no? Descargando el libro de calificaciones. Sí, profesora Ana. Sí, disculpa. Es este, sobre anterior, lo, eh, lo que estabas explicando anteriormente. Buenos días. Eh, mira, eh, cuando, en opciones avanzadas, por ejemplo, este si yo tuviera ya dos evaluaciones hechas, lo que salía, pero esto ya, ya está hecho, pero una contextualizada, por ejemplo, para determinados alumnos, eh, por ejemplo, medicina, y otros contextualizado para nutrición. Yo normalmente, eh, en la versión original, eh, utilizaba la versión adaptativa, y, este, y al mismo tiempo, eh, según este, la configuración, hacía que, eh, un grupo dirá un examen, ¿no? eh, Y otro grupo dirá otro examen, ¿no? Entonces, ¿eso es posible aquí? Claro, de la misma forma que he que, eh, sí. configurado esta, esta evaluación, ¿no? Por ejemplo, eh, solamente para... Ya, ya estamos eh, más que sobre el tiempo, pero voy a, voy a mostrarlo aquí rápidamente. Es la misma oh. configuración que yo he realizado acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que... Un grupo de alumnos rinde el cuestionario 1 y otro grupo rinde el cuestionario 2. ¿no? Aquí, en condiciones de publicación, yo pongo miembros o grupos específicos. Creo un grupo. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a, a colocar acá. Grupo 1, cuestionario final. ¿no? Y yo sé que el grupo 1, o sea, quiero que estos tres alumnos rindan el cuestionario 1. Lo selecciono. Les estoy poniendo acá. Así lo puedo dejar así. Nuevo grupo 1. Y puedo eh, colocar acá. Acá está, por ejemplo, grupo 1, cuestionario final. No lo selecciono y le pongo guardar. Y ahora en mi otro cuestionario. Cuestionario 2. Puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo, eh, voy a quitar esto de acá, puedo crear otro grupo. No, este sería grupo 2. Ahora van a ser estos tres, yo quiero que estos tres alumnos brindan el cuestionario 2. No puedo cambiarle de nombre al grupo si, si no quiero confundirme. Y aquí le pongo, por ejemplo, acá está, ¿no? Grupo 2, cuestionario final. Acá está. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es que los alumnos que yo he marcado como del grupo 1 van a ver este cuestionario y los que pertenecen al que yo he marcado como grupo 2 van a ver este otro cuestionario. ¿No? Y esto lo voy a poder diferenciar después también en el centro de calificaciones porque van a estar en, en columnas separadas. Sí, sí se puede hacer. Eso, ¿no? muchas, muchas gracias. Gracias, Cuando se trata de excepciones que, que aplican a un solo alumno, en, en general lo que podríamos hacer es eh, por ejemplo, si, si yo, aquí justo se preguntando al profesor Carlos Alves, si yo quiero que un alumno ingrese una hora más tarde o ingrese un día después, lo que yo puedo hacer es copiar el cuestionario, ¿no? Puedo copiar este cuestionario, eh, o, o mejor dicho, habilitarlo nuevamente con las mismas opciones y solamente darle acceso a ese alumno en la fecha y hora determinada, ¿no? Pero eh, en un mismo cuestionario no puedo aplicar diferentes condiciones para diferentes alumnos, ¿no? Lo que puedo hacer es... Eh, Aplicar condiciones de visibilidad a alumnos específicos desde esta, desde esta opción no o de forma grupal. no Pero en cuanto a, a fecha y hora, es, esta opción sí abarca para, para todos los alumnos. ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo podría hacer es habilitar un cuestionario y darle acceso a ese cuestionario solamente a, a un alumno. Bien, eh, solamente entonces para. Había un par de temitas más para, para ver aquí en, este, en esta sesión, eh, pero es, es muy sencillo. En realidad, solamente es para. Tiene que ver con el tema de las actividades, ¿no? Es para, para recordar que en una actividad, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, mi tarea 2, que es una actividad eh, normal, no es un cuestionario. Eh, recordarles que ustedes pueden agregar una rúbrica, ¿no? Desde esta opción. O pueden habilitar también el informe de Safe Asang, ¿no? Estas opciones están disponibles aquí para las actividades. ¿no? Agregar una rúbrica de calificación o eh, habilitar el, el Safe Asang en una actividad. ¿no? Quería solamente mencionarlo. Pero con esto ya, ya este, estamos cerrando entonces eh, la parte de cuestionarios. Eh, les recuerdo que esta sesión ha sido grabada. La vamos a colgar en nuestra página de innovación Educativa cuando esté habilitada porque como les decía al inicio, eh, se ha caído, pero apenas esté nuevamente disponible, vamos a colgar la, la grabación de, de esta sesión, tercera sesión. No se olviden que a partir de mañana vamos a repetir las sesiones. ¿sí? Gracias Silvana. No se olviden también ahí de, de colocar en, en el enlace que acaba de colocar Silvana, no se olviden por favor de colocar su, su asistencia. ¿Sí? Para, que, para su hora de capacitación, y no se olviden que mañana reiniciamos desde la sesión 1, también a la misma hora, 10 de la mañana, aquí les estoy volviendo a colocar el enlace, va a estar también en nuestra página cuando, cuando esté abierta nuevamente, pero aquí les pongo el enlace de acceso, es mañana, miércoles, 10 de la mañana, desde la sesión 1 nuevamente, ¿Sí? y las sesiones 2 y 3 ya serían la próxima semana, martes y jueves. Sí, Toda la información la adicional incluida las grabaciones las vamos a colocar en nuestra página de innovación educativa, eh, que la pueden ver en el. si descargaron la presentación que vimos ahora, solamente que como les mencionaba, ahorita nuestra página se ha caído, pero ya, ya la van a habilitar nuevamente. Muchas gracias a todos por, por su participación el día de hoy, nos estamos viendo eh, mañana.